La sonda, podemos ver, este es el pescado, la parte del fondo. Acá estamos a 40 metros y van pasando. Ahí termina de pasar, que viene a ser esto. Y los resultados están acá atrás. Bueno, arriba, levantalo. Muy bien, Ahí, hasta ataquera, así. Bien ahí, bien, bien por ese doble, bien. Espacio con las cañas, con, con el dedo. Y ahora esperamos un ratito y ya lo vamos a sacar. Eso, ahí. Otro más con doble. Listo. Lo mismo, mismo flaja un poquito de aire. Agarrando la calle. El tuyo, tu. Un besito. Gracias. Estamos con el amigo. Dale. Bueno, un tropezón no es caída, ¿eh? Bueno, ahí, ahí. Ah, bebé, bebé. Si Él quería la foto para ahí. Esta se va para Córdoba. Sí. en este momento tan espectacular. La pesca de altura. Sí, Está así. En manchita blanca, se ve, se ve el doblete, se ve el doblete, vamos a ver si es de uno, si es de los dos, si los dos traen el mismo, ¿Y lo vemos? para Buenos Aires, para Monte Grande para Monte Grande, los amigos de Monte Grande vienen acá, lindos hermositos, eh. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejes reyes de Berizo comunicate al teléfono 2215 92 1746.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 ¿Saben lo que les voy a mostrar? Una oferta increíble A mí me dijeron que es 2x1 Yo digo que es 3 por 1 Y no soy verdulero ¿eh? Miren. ¿A qué no saben qué es esto? Esto es un saca anzuelo. Fíjense Yo tengo el anzuelito acá Lo tengo con el nylon Lo mando por acá al nylon Entra el anzuelito acá Hago así Lo pongo tac, y lo saco ¿Por qué 2 en 1? Porque tiene para un anzuelo mediano? Y si tiene un anzuelito chico, también lo tienen de este lado para hacer otro sacanzuelo finito. Ven que tiene una ranurita acá y tiene la otra ranura acá. No solo dos por uno porque sirve para rascar, para lo que ustedes quieran. Escuchen el precio. 70 pesos. Únicamente en donde? Acá. Mario no pesca.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 del salmón espectacular la boca grande ancho. Es la invitación que le hacemos a todos ustedes amigos televidentes estamos aquí en el crucero sandocanco para hacer esta pesca que en primavera es la mejor salmones de mar del plata Ahora, vamos a caminar para la jueza, vamos a caminar a la derecha, vamos. Caminar para tu derecha. Pasito. ¿Qué pasó acá? ¿Querés que te la caña? Mero. Vamos, Vamos, doble. ¿De quién es la línea esa? Levántate de la línea. El tuyo, Ahí está. Ahora lo sacamos fuera. Uno que se fue. Bueno. las experiencias que pueden vivir aquí en Mar Plata en este primavera 2022 ya estamos en el mejor momento todos los muchachos todas las calles en acción todos haciendo fuerza uno tras otro y ustedes de casa disfrutando esto que denominamos pesca del turno el agua, que algo se aparece, a mucha velocidad. ¡Oh! mira que salmón que metió! Impresionante. Qué jugador este Qué bien los besos bien los Qué grande Así pueden nadar. Lindo salmón, eh. Sí, sí. Ahí no. ¿Qué? ¿Qué vos, ¿no? Ah, hermoso salmón. ¿De dónde venimos para hacer esto? La de Córdoba. la volada de Córdoba. De la volada de Córdoba. Allá claro. tenemos la laguna para el pejerrey nomás. Allá tenemos laguna, rollita, un baile. Bueno, carpa. Hay unos kilómetros pero vale la pena. Si, sí, 700, 800 kilómetros vale no vale la pena. Vale la pena. ¿Qué le podemos decir al público que está mirando en este momento? Que siga andando acá como sí. yo lo sé, de siempre. <risa> ah, <risa> Nunca vamos. pensé que iba a llegar. Muy bien, pero llegamos, llegamos y acá llegamos, estamos. Digamos. Y acá estoy, cómo estamos. Espera ¿eh? que te que y lo con el Ah, con el ¿Eh? Dale, dijo. ¿Quién falta, Luca? Ahí centro de Luca, ahí vemos bien. el salmón, ahí lo vemos el salmón. Este espectáculo. ¡Mirá! chicos como aprenden lo que es la pesca el entusiasmo que tienen haciendo fuerza acompañado con el padre en este invierno que realmente nos da la posibilidad de pescar aquí en el mar del plata Jamás. Eso, muy bien. El que sabe pesca dado, ¿eh? Bien. Viene ahí, pitufo, ¿eh?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 www.launionpesca.com.ar Hola amigos del pescador, ¿cómo están? Bueno, queríamos presentarles algo que es nuevo en el mercado eh, de la línea Shimano, el modelo Stimula. Ya era conocido antes en cañas de spinning, de bait, incluso también de pejerrey, pero salió un nuevo modelo tanto en spinning como en bait. En spinning salieron en 5 medidas, eh, diferentes librajes, diferentes potencias, en un tramo, en dos tramos, y de bait lo mismo. En de byte vinieron 6 modelos en diferentes librajes diferentes eh, medidas eh, para carnada, para señuelo en un tramo, en dos tramos, la verdad que viene súper práctico Vino diseñada con el mango de porcho los aptos multifilamento, multifilamento traen un precio muy bueno Bueno, hoy le queríamos mostrar eh, un clásico pero renovado, ¿sí? un rifle PCP eh, de los de aire precomprimido y de alta presión los que se inflan con el inflador o con los compresores que ya conocemos ya hemos mostrado en otros programas pero bueno un clásico de shark que no estaba no lo estaban sacando lo volvieron a sacar ahora porque viene con todo el cajón de mecanismos eh, renovado lo puedes observar que no es como era antes sino que es mucho más moderno de mucho mejor calidad y mucho mejor terminaciones con un funcionamiento mucho más suave ¿sí? fíjate que ahí tenemos el accionamiento del cerrojo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 Para la cámara, acá por favor. Sí. Tremendo. Te apures porque tengo pique en la mía también, maestro. Uh, me viene lindo pescado, se un poquito muy bien. o a ese chico a lo que venimos sacando excelente yo, yo, yo para pescar eso no lo pesco. Dije. bien ahí muy muy muy lindo pescado Bueno, otro más. le ¿Mete, metes el copo vos sí. Bueno, impresionante los pejerreyes del río de la Plata, zona norte. A ver, ¡Fua! Muy bien, seguimos por más. A ver, muestra el pescado por fuera acá para la cámara. ¡Oh, oh, oh, oh!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 En Ensenada Iberizo, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Berizo. Embarcación Tracker de 6 metros 50, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74 o al 2213 0999 59. En Ensenada y Berizo, pesca junto al guía Miguel Puebla Pescalcón. Pesca, al con. pesca los grandes pejerreyes de esta zona a este experimentado guía de pesca. Comunicate al teléfono 2216 521282 o visita el Facebook e Instagram Pescalcom. Si te llegas a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Pone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. En Laguna La Picasa, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, chino pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 236-436-4281.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 y ahora otra bestia uh, este más grande todavía me parece no, este pibe es un flaco <ríe> <Mirá> que... <ríe> a ver ese pescado por favor hay pescado grande en el río de la plata en la zona norte o no Así como la ha salido la afirmación